Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en este video te voy a mostrar cómo instalar transiciones, efectos y títulos en Final Cut Pro X y bueno, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Si ustedes ya descargaron este paquete que les voy a mostrar cómo funciona, que es el Film Look, bueno, pues pongan atención. Primero nos vamos a ir a Finder. Yo aquí ya tengo descargado el paquete, que es el efecto Fill Frame, el generador de, de texto que utilizo en mis videos, las transiciones que también utilizo, que son estas dos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, seleccionamos el Finder y presionamos Comando T para abrir otra pestaña. Nos vamos a Videos, en Videos a la carpeta que se llama Motion Templates, la abrimos. Y ahí vamos a ver que tenemos todas estas carpetas que son donde se instalan estos efectos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a la primera pestaña y vamos a copiar el primer efecto. Nos vamos aquí a la carpeta de efectos y aquí lo copiamos. Luego nos vamos para atrás en ambas carpetas, nos vamos al generador, copiamos, aquí buscamos generadores pegamos, vamos para atrás, a transiciones, copiamos las dos transiciones y las vamos a pegar en la carpeta de transiciones. ¿Okay? Ya que tenemos esto aquí, entonces vamos a abrir Final Code y ya deben de estar ahí los efectos. Okay. Vamos a buscar primero los efectos, que es Film, Film Frame, ya está ahí, y las transiciones, que deben de estar también aquí. Chicamos en Transiciones, Motion triplets, Transitions y se llama film strip oh, ok aquí lo que me falló es que no hice una carpeta vamos a hacer una carpeta que le vamos a poner film look y ahí vamos a meter eh, las dos transiciones ok entonces vamos a reiniciar final code Y ahora sí abrimos Final Cut de nuevo. Y las transiciones tienen que estar ahí. ¿Ok? Aquí está ya. Ya aparecieron. Aquí está el glitch y aquí está. De este lado nos vamos a donde está la T. Y aquí vamos a encontrar el texto. ¿okay? El texto que pegamos es este. Vamos a pegar importar perdón, un video que yo ya había descargado previamente este va a ser el nuestro video con el que vamos a trabajar bueno, para empezar vamos a aplicar los efectos el efecto de fe que es este que viene dentro del paquete que ustedes van a descargar tiene varias opciones con las que podemos modificarlo ¿ok? y le da ese toque vintage a nuestro video ¿ok? si no queremos que aparezcan estos eh, flares amarillos y, y así, lo único que tenemos que hacer es bajar esto y ya no va a aparecer, ¿ok? lo llevamos a cero personalmente me gusta usarlo como en un 4 así más o menos que se ve un poco pero nada más y bueno hay otro paquete de, de efectos que ustedes pueden comprar en la tienda que se llama frames eh, mi favorito es el número 2 ahí pueden ver pero bueno eh, vayan a la tienda y chequenlo a ver si les convence eh, tenemos también estos símbolos de más eh, Cambia un poco el aspecto a través de grano de estas líneas que le dan el aspecto vintage. Vamos a agregar este, el número 5, para que se vea más vintage. y okay, Ya que lo tenemos así, que ya agregamos los efectos y todo esto, vamos ahora con las transiciones. Para poder agregar transiciones a esta secuencia, la vamos a cortar en tres okay. el primero que yo agrego siempre es este para que parezca como que está eh, apareciendo el fotograma entonces este agrego al principio de la línea de tiempo y se va algo así okay. y en medio de las del video siempre agrego el glitch Okay, agregamos. Agregamos y para finalizar otra vez este lo soltamos, okay. Vamos a ver cómo se ve. Ahora vamos a agregar texto, para agregar texto vamos a desplegar aquí y agregamos nuestro texto, que es este. Okay. Este es el texto que viene por default, pero nosotros lo podemos cambiar, es totalmente personalizable. Okay, nos colocamos en el fotograma aquí de la línea del tiempo donde el texto se pueda ver para poderlo cambiar okay, si nosotros pasamos el cursor aquí nos va a aparecer ya y aquí lo podemos cambiar vamos a poner Hola con la misma letra como se sale un poco de la máscara en esta parte entonces lo que vamos a hacer es reducir el tamaño para que se vea completo creo que ahí creo que me pasean por ahí por ahí más o menos ok, podemos cambiar el tipo de letra que nosotros queramos es totalmente configurable ok, podemos usar cualquier tipo de letra que tengamos instalada en nuestra computadora esta, esta es la que yo estoy buscando mini historia ¿okay? entonces le vamos a poner hola y también podemos agregar un espaciado si sí, vemos que eh, el texto aparece un poco desalineado podemos arrastrarlo y colocarlo ahí y bueno, la segunda parte es editar el texto de abajo. Vamos a ponerle hola comida y tal vez con cursiva ligera o cursiva fina. Y también lo vamos a alinear. En esta parte quiero decirles que el color de esta onda es personalizable. Si nosotros damos clic podemos cambiar el color a diferentes colores. Okay. Yo me voy a quedar con este color y cerramos. Ya que personalicé mi texto, entonces voy al inicio y con la barra espaciadora activo la reproducción. Y vemos cómo quedó este pequeño vídeo. Y bueno, creo que eso es todo en cuanto a este paquete que ya está en descarga, que es el Film Look. Que tiene el efecto, el generador de título y las transiciones que utilizo para hacer este tipo de, de videos. Recuerden que también ya está a la venta los efectos de paquete de Reels que también pueden ver los efectos en un video que está disponible en la tienda. Gracias por haber visto este video, espero que te haya servido mucho, que te haya sido útil. Y bueno, eh, nos vemos en el siguiente video y no te olvides suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.